Domingo Alberto Brito de 42 años, residente en el sector La Garza del Bajo Yuna, en esta provincia de Duarte, resultó herido de bala por desconocidos que lo interceptaron para despojarlo de su motocicleta la mañana de este jueves. Una gente que iba caminando, que salga a caminar y siempre ese ejercicio. Eso fue lo que me encontraron, inconsciente. Yo ni, ni conocí que me hizo eso. ¿Cómo pasó? todo? explícame Domingo salí para la parcelera con a mí. ¿Tú agricultor? Sí. ¿Entonces? En el camino, me sucedió eso. ¿Qué te sucedió? Todo tu nante, no, agarraron me metieron un juguetazo porque me un tiro, no sé. Era porque en el motor. ¿Te lo llevaron el motor? Yo creo que sí. No sé, yo no le sé decir nada porque yo quedé inconsciente ahí. Y arrancando conmigo para acá porque allá se levantó mucha gente a caminar temprano. Eso fue lo que pasó. Tú llegaste a verlo ahí. Tú llegaste a verlo ahí otros. Lo que te agredieron, lo que te dieron. No, no. Domingo se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.